¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Renegade Racing Bienvenidos a una nueva serie para el canal Donde jugaremos este juego de los desarrolladores de Crash of Cars Se parecen mucho a los coches que salen a... Bueno, ya lo estaréis viendo en la pantalla A coches de Crash of Cars Tendremos que ir subiendo puntos, copas, como queréis llamarlo Hasta llegar a la arena final Yo voy por la arena... Bueno, arena de expertos Queda la arena de veteranos, de campeones, arena de élite, arena de maestros, arena de maestros supremos, arena legendarios, arena de gurús, arena de semidioses y por último arena de dioses. Es a la que quiero llegar. Si queréis que juegue este juego y que suba muchos más vídeos, dejar desde ya un like. Bueno, y habrá que ir comprando coches. Os he enseñado ya. Este tengo, bueno, tengo. Este es el primero. Tienes que ir mejorándolos hasta que no los mejoras al máximo. No te dan el siguiente. Yo voy por este, por este tractor. Que me faltaría mejorarlo. Bueno, lo puedo mejorar ahora mismo una vez más. Estoy a cero de dinero. Necesitaría 1050 para poder mejorarlo una vez más. Y que me diesen este siguiente coche. Muerte S.A. Ya lo conocéis. De Crash of Cars. Ahí lo tenemos. Ese coche que hace tantas piruetas. Bueno, después coche policía, super rana, vengador y camión monstruo. Por último, hay infinidad de cosas que hacer. Voy a meterme a jugar. Hay que echarse varias partidas, hay que jugar contra otra gente. Tengo el 56% de esta arena completada. Bueno, como veis, está buscando a más gente con la que jugar. ¿Vais a ver cómo es el juego si no lo habéis visto antes? Acelerar, frenar. Vamos allá Bueno, bueno Primero ha salido escopeteado, eh Bueno, consiste también Lo que pasa es que lo he hecho muy mal Consiste en dar Mortales para atrás Para adelante Bueno, saltos increíbles Para que te Te vaya sumando arriba Como veis el turbo ¿Veis? Doy una pirueta Se suma Doy dos Doy tres Y va sumándose Si estás investigando también cuenta O si haces un Aterrizaje perfecto También te cuenta para el turbo Te va dando turbo que es muy importante Tener el turbo, chicos, porque si no No ganas Como ya veis que, que vamos a ser el primer Abajo tenéis un mini mapa De las posiciones de... Bueno, el primero ha llegado ya, yo no sé cómo lo ha dicho es un, es un mapa corto este Hay mapas muy chulos Vamos a echarnos Unas partidas hasta poder tener El dinero suficiente para comprar Ese coche que quiero Bueno, creo que he bajado incluso... Esto según la posición en la que quieres en la partida, te van bajando puntos o te van subiendo. Como veis arriba a la izquierda, nivel 10, son los puntos, bueno, nivel 10 o arena 10, es en la que estamos. Una vez que llegas a tal arena, luego no puedes bajar de arena. te quedas ahí, puedes tener 0 puntos como ya los máximos hasta subir de nivel. Vamos allá, es importante coger los billetes hay misiones dentro también de, de lo que son las partidas veis ahí me pone semáforos arriba a la derecha no sé exactamente lo que habría que hacer ya... ya lo averiguaremos de verdad chicos que este juego está muy chulo si queréis que lo suba más que tengo muchas ganas es un juego de not doppler es muy parecido los coches son muy parecidos a crash of cars y bueno sé que os puede gustar me gustaría muchísimo dejarse un like cabo ya seis más que al vídeo al canal para seguir creciendo con vosotros vamos a ver aquí vamos a hacer bueno, es una salvajada Porque lo mejor de este juego es a la hora de los saltos se hace un portal para atrás ahora uno para adelante en combinación con aterrizaje perfecto tenemos una carga de 6 de por 6 de turbo, veis que va, va bajando Bueno, bueno, bueno, vaya paliza, ¿no? A este... Nos revienta el muñeco de nieve, Más 275 de monedas Y ciento y pico, bueno, de puntos Tenemos que llegar a 1450 Para poder subir de arena Venga, vamos a ver Cuánto dinero conseguimos, bueno con este mapa de volcán Exageradísimo, ¿eh? Venga, vamos a ver cómo es Bueno, bueno, bueno, bueno ese, ese, ese, que hace. Ahí se queda. Ese se ha quedado ahí clavado, ¿eh? Vamos allá, vamos terceros. Dios, que guapa la animación, ¿eh? ahí por dos de turbo. Adelantamos al segundo. tendemos de posición. Vamos a ver si podemos con el primero. Ahí está. Bueno, bueno, bueno, bueno. Esto está reñidísimo, ¿eh? Yo creo que ganamos con el tractor. Vamos, el tractor que yo ahora mismo. De los mejores coches que he llevado nunca no me puedo fiar porque bueno me he quedado sin turbo, eso para empezar y el de detrás me está me está apretando bastante vamos a una vuelta, cogemos turbo va a durar poco, tengo que dar más vueltas, más mortales para atrás para adelante como queráis Entonces, bueno, no he querido dar el tercero por no cagarla bueno, nos sale bien la cosa este mapa exagerado, ¿no, chicos? ¿Qué os parece a vosotros? Nos van dando más o menos lo mismo en cada partida. Nuevo récord. A la izquierda podéis ver los mejores tiempos. No, estamos muy lejos. Yo creo que con coches mejores se podría hacer récord. Vamos a abrir la cajita que nos dan. Un imán. No quiero ver vídeos. Y yo creo que una partida más. Y si no quedamos... En mala posición Nos van a dar dinero para mejorar el coche Y así desbloquear el siguiente Que creo que era... Monstruo SL o SA Si sí, bueno, dice que está en Crash of Cars, chicos Que si lo tenéis Bueno, ya en el juego de los coches de Crash of Cars Da un montón de piruetas si habéis jugado con él Vale, hemos empezado Quedándonos ahí pillados Bueno, pues es que el resto se ha quedado también Se los ha tragado del suelo Bueno, hay uno que me sigue el resto lo, lo hemos dejado un poquito atrás Pues yo creo que la partida la tenemos ya controlada Vamos a dar nuestras vueltas ahí está Uf, He pasado de listo, eh He pasado ahí de listo Vamos Por cuatro Una Dos Bueno, bueno Vaya palita, eh A ver Bueno, el segundo ha tardado dos segundos más Ahí está 282 de, de billetes Nos vamos a quedar a muy poco de subir a la próxima arena chicos Pero no quiero que se hagan los vídeos demasiado largos Entonces un like para el próximo vídeo Voy a mejorar este tractor a su nivel máximo Se nos desbloquea muerte S.A. Ahí está e Incluso lo podemos mejorar una vez Me van a dar una cajita Ahí está Subiré a la próxima arena para que la veáis Jugaremos con este coche con un muerte SA y conseguiremos muchas cosas juntos. Venga, un like, chicos. Creo que este ha sido el vídeo en el que he pedido más like. Me gusta mucho este juego y me encantaría subirlo. Chicos, a muerte. A muerte con el canal.